Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Warzone, bueno Warzone no, de MZ, no. sí, porque mucha gente me lo estaba pidiendo por Twitch y para una persona que ha jugado a Tarkov, esto es un orgullo para, para mucha gente lo estaba pidiendo, mucha gente quería otro modo de juego de este estilo, pero no centrado en juegos nuevos como The Cycle Frontier que ha tenido muchos fallos, o yo que sé, The Hunt, que haya gente que no le gusta ese tipo de armas, y tampoco el Tarkov, porque el Tarkov es bastante hardcore Querían algo un poco más frenético, tipo Warzone Mezclado con Tarkov Y aquí lo traen en DMZ, así que los que no entendáis Lo que es DMZ o nunca hayáis jugado un juego de extracciones voy a explicarlo Porque llevo muchísimas horas juego. Lo mejor de que sea de Call of Duty Es que creo que va a ser mucho más frenético Y entonces si quieres jugar un poco hardcore Quieres jugar un poco lento, tienes Tarkov Si quieres jugar lo mismo que Tarkov Porque te gusta este tipo de modo, es como un modo Battle Royale vale Pero con un poco de diferencias Que voy a explicar en este vídeo Voy a traer casi todos los leaks que sepa Estamos a apenas 7 horas de que salga el juego Esto lo subiré posiblemente mañana Porque hoy quiero subir la configuración gráfica de Warzone Para la gente que entréis a jugar Y queráis separar la, saber ¿Separ eso? ¿Dónde sale? La mejor configuración gráfica Así que os voy a explicar un poquito de qué se trata este nuevo El DMZ es un modo de extracción en el cual hay un mapa Y tú caes con tu, enemigo, con tu enemigo Con tu escuadrón Y tienes que extraer de ese mapa O sea, esa partida no la gana nadie si tú matas a todo el mundo no ganas, ganas si extraes Os voy a explicar un poco y ir comparándolo con el Tarkov Para que veáis a qué se puede asemejar esto y qué contenido puede tener esto Normalmente en el Tarkov cuando haces una extracción Eliges una zona del mapa, esa zona del mapa es cerrada O sea tú no te puedes salir de esa zona del mapa Y el propósito de eso es entrar, sacar objetos valiosos barra armas o completar misiones e irte a la extracción y escapar Simplemente es eso no hay que sobrevivir porque normalmente hay tiempo Si se pasa ese tiempo, todo lo que has cogido y todo lo que te has llevado lo pierdes Y por matar simplemente lo que puedes conseguir es el loot de los demás Esto está muy bien porque seguramente en DMZ te lo hagan así también Aunque creo que esto ya está confirmado De que tú tienes tu propio inventario in-game, ¿vale? Pero está fuera de partida vale Tú tienes, ¿cómo explicarlo? Como una casita Y en esa casita tienes tus armas, tus objetos para misiones no sé si meterán, como en el Tarkov, una especie de almacén en el cual tú puedes mejorar la iluminación, pueden mejorar la minería de bitcoins, pueden mejorarte, o yo que sé, la medicina para tener mejores vendajes, o pueden mejorarte las armas para tener mejores accesorios. Eso no sé si lo van a meter, aunque deberían, porque es la gracia de extraer esos objetos. Entonces tú tienes tu casita con tus objetos y tus armas. Y tú cuando entras a Extracción, te equipas tu personaje con las cosas de tu casita, ¿vale? Si sobrevives, vuelves a tu casita con lo que has conseguido En la extracción Más lo que has metido tú de tu casita ¿Vale? No pierdes nada A no ser que tires algo en el mapa Si tiras algo, no lo recoges Pero el caso, está tu casita, ¿vale? Tú coges tus armas, te metes a una extracción En las extracciones, recordar en DMZ Esto sí que estás... Eh, eh, lo han dicho ya Hay IA, ¿vale? O sea, hay enemigos que no son enemigos O sea, que no son personas Son máquinas, bots y luego también hay otros escuadrones que están haciendo lo mismo que tú. Y os podéis pegar entre vosotros. Entonces, si tú sacas tus cosas de tu casita y en la extracción mueres, no es que solo mueras. Mueres y pierdes todo lo que has metido. Imaginaos que tenéis un arma chetada Y decís, venga, esta extracción voy a utilizar este arma que quiero probarla. tal Si morís esa arma, no la recuperáis nunca. En La vida, en la vida la recuperáis. No la podéis a volver a ver. A lo mejor una parecida, pero la misma no la veis. Según dice la página oficial de Call of Duty, pone os voy a leer, además de los modos de Warzone tradicionales como Battle Royale, dúo, trío, Quads Warzone 2 se lanzará con una nueva experiencia conocida como DMZ, es un modo de extracción centrado en la narrativa y de mundo abierto en el que los escuadrones de operadores tiendan renda suelta para completar misiones basadas en facciones ¿vale? eso es lo primero, los escuadrones entran y se sabe que va a haber un sistema de misiones como el Escape from Tarkov también van a asumir objetivos secundarios adicionales, que eso puede ser para mejorarte la tienda, porque habrá, tiene que haber una tienda para intercambiar objetos, porque eso también es un fuerte el punto más fuerte del Tarkov. Además que se han dicho que las skins, muchas de las skins, muchos de los accesorios y muchas de las armas se van a poder conseguir a partir de MZ para Warzone y se van a compartir. O sea que lo que yo he pensado es, imagínate, consigues una skin en mapa, ¿vale? Y esa skin te la puedes equipar al arma y estás jugando al Warzone con esa arma, todo perfecto. Pero coges esa arma con esa skin y la sacas en DMZ. Si la pierdes, pierdes la skin. Porque eso estaría muy guapo. A no ser que sean skins de pago. son skins simplemente in-game. Pues que las coges yendo a puntos concretos y tal. Está guay. Pero como las pierdas las de pago también. Esto es una movida, eh. Siguiente línea. Enfrentándose a operadores enemigos. ¿Vale? PvP. O combatientes de la IA. El PvE. Bots. Además de buscar objetos valiosos. todo mientras luchas por sobrevivir. O sobrevivir hacia la extracción. ¿Vale? O sea... Va a haber objetos valiosos, pues como en el Tarcos puede haber el caballito este de oro Puede haber cualquier gilipollas, el chocolate alionca que está por ahí en, en la vitrina, lo podéis ver eh, Va a ser un modo muy guapo Aquí te ponen directamente, vamos a, vamos a intentar meternos en la página si me deja Así que yo creo que lo bueno que tiene este modo de juego Es que tenéis que entender de que no se basa en matar como otros modos de juego Como Battle Royale, este es modo rata chavales y para los que somos rata y os gusta la tensión Y nunca habéis probado un Escape from Tarkov Yo estoy súper contento por la gente de Playstation O por la gente de Xbox Que no tiene un PC Y nunca han podido probar esa sensación de jugar un Escape from Tarkov O jugar un Hunt o jugar un Cycle Frontier Porque no va a tener nunca han tenido esa sensación De, hostia, entras a un mapa Con un arma de mierda Y empiezas a conseguir objetos muy valiosos, armas muy valiosas Y tienes que salir vivo Y vas de donde tienen las armas y donde estás escondido en una casita hasta el punto de extracción, pero con, con los huevos en la garganta, chicos. Os lo juro por mi vida. Yo he dejado de jugar al King Tarkov porque juego solo, porque no tengo amigos ya que jueguen, porque todos se han pasado al Warzone o al Valorant. Y, y, y solo no me atrevo a jugar. Me da miedo jugar al Tarkov solo. Espero que en DMZ no pase esto porque al ser Call of Duty... Pienso que va a ser mucho más frenético que Escape from Tarkov. Escape from Tarkov es mucho más lento. Los Time to Kill son muy lentos. El tema de las heridas no es prueba Tarkov. Esto parece promoción para Tarkov. Pero Tarkov, se le podéis preguntar a cualquier persona que juegue shooters en PC, es el mejor shooter creado en la historia. O sea, el mejor de los pies a la cabeza. No hay shooter que le, le supere. Pero es un juego muy, muy, muy hardcore. Entonces, para la gente que le apetece jugar chill, como a mí, ahora mismo, que tengo casi 84 años... Y no me apetece jugar cosas en las que voy a estar sudando y temblando Me viene muy bien que Warzone sea como de este estilo Así que nada, estoy muerto de ganas por ver qué cojones hacen Porque necesito verlo ya Así que nada, esta tarde na, quedan apenas 5 horas para poder viciarme a muerte a Warzone 2 y a DMZ Me ha gustado el vídeo, si queréis más información pensar que esta información simplemente la estoy sacando de foros y de lo que yo creo que puede pasar. Más para adelante, si queréis, os hago una guía completa. Cuando ya llevo unas 100 horas. Ya sabéis que en mis mi es cuando cumplo las 100 horas. Os intento hacer una guía. Porque así sabéis una persona que ha pasado de 0 a 100. Cómo, cómo he pasado esas horas. Y cómo qué es lo que me ha venido mejor. Así que si lo queréis, dejar un like. dejar un comentario. Suscribiros, por favor. No os cuesta nada. Y pasaros por Twitch, que estoy haciendo directo absolutamente todos los días. Un besazo y nos vemos en un próximo vídeo.